Esta chilena está dando el comba camarillos, échales. Saludando también a los amigos de San José Peras, para el amigo Carmelo González, échale. Y así es, puro instinto de Oaxaca. Eso, eso, eso.